Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que el Hijo de Dios, que con su experiencia dignificó el trabajo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le viene, decían, esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Lo que parecen ser en boca de los contemporáneos de Cristo palabras de desprecio, de menoscabo, de sus propios hermanos nazarenos, para Cristo son verdaderas alabanzas y él muy a menudo se va a enorgullecer de ser llamado hijo del carpintero. De San José en el taller de Nazaret aprendió ese oficio y en Cristo queremos en este día sentir que se dignifica todo trabajo, remunerado o no, bajo las condiciones más adecuadas o las más indignas. Especialmente en esos casos quisiéramos orar por los que buscan trabajo y no lo tienen, por los que en un trabajo precario, por los pensionados en condiciones muy indignas, por tanta gente que no se siente verdaderamente en un grato clima laboral. En este día, por intercesión de San José Obrero, oramos por todo el mundo del trabajo y pedimos que cada persona tenga en esta tierra la oportunidad de desarrollarse plenamente y de recibir los incentivos, no solo materiales, acordes a esa dedicación.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 no permitas que me separe de ti, que por la intercesión de San José Obrero les bendiga especialmente en este día aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.